buenos días gente, ¿cómo están por allá? Les comento que por aquí estamos excelente mejorando, es un nuevo día que empieza, recuerden que allá afuera es un campo de batalla donde debemos ir a pelear, debemos estar preparados para salir en el campo de batalla, aprender de las armas que tenemos que utilizar para ir a pelear allá afuera. hablar con ustedes sobre un tema, sobre una canción, As Long As You Love Me. Muchos de ustedes seguramente recuerdan esta canción es de los 90 y son, es cantada por unos grupo, como un grupo americano, Backstreet Boys, uh, y por cierto, es de mi época, de los 90. Entonces, quería traer esta canción a la, a la perspectiva financiera, de qué habla esta canción y ponerlo en el, a la perspectiva financiera y poder sacarlo. Algunas conclusiones, algunos ejemplos, algunas, algunas, poder aprender un poquito de lo que quiere decir esta canción. El tema, as long as you do me, es, puede ser interpretado desde diferentes perspectivas, incluyendo como la financiera, como dijimos recién. Desde esta perspectiva, la canción puede ser vista como una reflexión sobre el costo emocional y financiero del amor en las relaciones. En la canción, el, el narrador expresa su deseo de estar con su pareja mien mientras me ames. Este deseo de estar junto mientras me ames sugiere que el, el amor es una condición para que la relación funcione. Sin embargo, también sugiere que el amor no puede ser suficiente para mantener una relación a largo plazo. Esto me hace acordar de otro tema que se llama, no se puede vivir del amor. Bueno, depende de desde qué punto de vista estás, estás viendo el amor. En este caso, estamos hablando del amor de pareja. Desde el punto de vista financiero, la canción podría interpretarse como una reflexión sobre el costo de mantener una relación amorosa a largo plazo. En una relación hay gastos, gastos de regalo gastos de vacaciones, gastos de cine, gastos, de numerosos tipos de gastos. Estos, estos costos pueden acumularse con el tiempo y puede tener un impacto significativo en la, en la, en la situación financiera de la pareja. Además, la canción... También puede abordar la idea de que el amor puede nular o cegarnos de juicio financiero. A veces cuando estamos enamorados podemos estar más de lo, lo que podemos permitirnos, más de lo que podemos permitirnos, o tomar la decisión financiera cuestionable en el nombre del amor. En resumen, desde el punto de vista financiero, As long as you love me puede ser vista como una reflexión sobre el costo emocional financiero y del amor y las relaciones a largo plazo. Aunque el amor es un factor muy importante en una relación, es importante tener en cuenta los costos financieros y tomar decisiones financieras prudentes para asegurar estabilidad a largo plazo de la relación. Exactamente tomar decisiones claves e inteligentes es muy importante para mantener una relación larga en, un, en, una, en una pareja. Es muy importante que la pareja discu discutan abiertamente de sus finanzas y establezcan objetivos financieros claros y realistas juntos. Algunas medidas que se pueden tomar para asegurar estabilidad financiera a largo plazo incluyen, como por ejemplo, crear un presupuesto, establecer un presupuesto claro y realista, que ayudará a, a la pareja en tu relación a controlar tus gastos y evitar gastos innecesarios. Establecer un fondo de ahorro compartido y para emergencia. Para vacaciones o proyectos futuros, le ayudarán como pareja a trabajar juntos hacia un objetivo financiero común. Hablar abiertamente sobre las deudas es muy importante. Discutir deudas que la pareja tenga y trabajar juntos y desarrollar un plan para pagarla. Establecer roles financieros claros. Asignar responsabilidad a cada miembro de la, de la pareja. Y que eso ayudará a mantener una relación clara entre los dos. Y evitar malentendimiento y conflicto. Considerar el futuro. Es importante que, la, que, que entre la pareja haya la comunicación, el hablar sobre el futuro. Que, que juntos se considere la planificación financiera y a largo plazo como la compra de una casa, la planificación de la jubilación, la educación de los hijos siguiendo estas medidas y tomando decisiones financieras prudentes la pareja puede mantener la estabilidad financiera a largo plazo en su relación y asegurarse de que su amor dure mientras se amen bueno mi gente este es el video que quería compartir con ustedes hablando un poquito de As Long As You Love Me esta canción que pegó tanto en los 90 Yo creo que muchos de ustedes se acuerdan de esta canción Muchas gracias gente por mirar el video No se olvide, si le gustan estos tipos de temas Suscríbase y, y comente No se olvide comentar también si tienes alguna inquietud O duda o lo que sea Para compartir con la gente Muchas gracias y que tenga un lindo y bendecido día